Buen día. Yo creo que este es un, es un buen momento para... pensar y para mirar el lado luminoso de la impermanencia. Y, en realidad, creo que cualquiera es un buen momento para... contemplar la impermanencia. Eh, pero hoy en particular porque llama la atención como cuando identificamos algo como nuevo, algo como, como recién surgido, eh, el solo hecho de pensar que, que esto acaba de surgir, en mi experiencia de que esto eh, recientemente está llegando, eh, algo le hace a nuestra imaginación, algo, algo mueve dentro de nosotros. Y yo creo que lo que mueve es eh, la sensación de que hay espacio y hay posibilidad. Y creo que es, estas dos eh, formas de, de mirar nuestra condición, en las que sentimos que, que hay espacio para algo nuevo, de que hay posibilidades, es algo que nos refresca tremendamente. Y yo por eso creo que muchas veces cuando encontramos algo que designamos como nuevo, puede ser, no sé, el año nuevo, una nueva relación, eh, un nuevo trabajo, una nueva aventura, un nuevo descubrimiento, distintas cosas que designamos como nuevo, una nueva casa, eh, un, un nuevo lugar, un nuevo idioma, lo que sea, algo mueve dentro de nosotros esta conexión con lo que designamos como recién llegado, como recién aparecido en nuestra experiencia. Y, y me parece que una razón de que esto es así es que estamos conectando en ese, en ese momento con un hecho que en realidad está presente todo el tiempo pero nos pasa desapercibido, que es el hecho de la impermanencia. Porque en realidad, con un poquito que, que contemplemos, nos damos cuenta que en realidad todo está aconteciendo en el momento a momento. Y el perder de vista este, este hecho básico, este hecho fundamental de, nuestra, de la realidad en la que vivimos, muy fácilmente nos hace caer en una sensación de estar eh, frente o en medio de algo como ya muy visto, ya que no tiene frescura, que ya no despierta eh, interés, que se siente como conocido, que se siente viejo, opaco, no despierta ya eh, ese interés. Y por eso creo que... Eh, si sí vale la pena eh, mirar esta, este efecto que provoca en nosotros eh, ese momento de conexión de un nuevo ciclo, un ciclo que se está abriendo. Y es algo que ocurre culturalmente, eh, yo podría decir que eh, en todas las culturas existe la celebración de ciclos que se inician en distintas formas. Ciclos en la etapa de la vida de los individuos, ciclos que se inician en, en nuestra memoria histórica, ciclos astronómicos, distintos eh, momentos en que identificamos y celebramos eh, esta apertura de un horizonte que, está, que es propicio para posibilidades nuevas. Y por eso no es raro que, eh, por ejemplo, en el Año Nuevo sentimos eh, ese entusiasmo, aunque a veces, muchas, <risa> este, es fugaz, pero surge, está allí. Y en el instante en que surge es completo. De, ay, este año yo lo que voy a hacer es tal cosa. Y entonces nos atrevemos a imaginarnos, atrevemos a quizá retomar metas o sueños que se nos cayeron anteriormente o nos atrevemos a vernos a nosotros mismos capaces de hacer eso que, que, que realmente queremos hacer. Y puede ser desde lo más eh, que parece cotidiano, como, no sé, limpiar el closet <risa> O puede ser eh, algo que tiene que ver con, con la salud, que, en donde Sí queremos, hemos tomado conciencia de lo importante que es tomar la responsabilidad de nuestra propia salud, de sentirnos como sujetos activos y capaces de, de ver cómo es que yo estoy dañando o estoy protegiendo o estoy siendo negligente o puedo tener iniciativa en cuidar algo que es básico para que pueda yo funcionar, ¿no? para mis propios propósitos, para propósitos de la gente que depende de mí o, de, o de mi co del colectivo del que formo parte. Y entonces eh, nos atrevemos a imaginar si este, este año o este tiempo o a partir de ahora yo voy a, realmente voy a empezar a identificar qué es lo que hace bien para mi salud, o pensamos en el alimento, en, en el ejercicio, en nuestros patrones de descanso, lo que sea, ¿no? O si es en relación con, con las personas con las que interactuamos o con las que vivimos, momentos en que nos damos cuenta que eh, hay cosas que sí dependen de mí para poder eh, cambiar dinámicas, que están creando problemas en mi vida y en la vida de otros. Cualquiera que sea el, eh, la, el aspecto de nuestra vida en la que de repente nosotros identificamos, yo puedo hacer algo, y entonces nos atrevemos a generar propósitos, a generar aspiraciones, a retomar eh, sueños que para nosotros en un momento dado eh, nos hablaron, y nos despertaron interés y si esto es así, si el poder alinear nuestra eh, conexión con, con la vida a partir de este hecho que, que por solo tomarlo en cuenta nos despierta, que es el hecho de la impermanencia y en este caso un lado que podríamos llamar provisionalmente el lado luminoso de la impermanencia. Porque claro, nadie ignora que una forma en que no queremos pensar en la impermanencia es cuando sentimos que amenaza lo que para nosotros es algo no negociable. Al menos por ese momento, ¿no? Cuando están, hay una no sé, una, un encuentro amoroso así, increíble y tal, no no queremos saber nada de la impermanencia. Pero las cosas cambian, claro, aunque no queramos, a veces queremos que ya cambien, ¿no? Así que nuestra relación con la impermanencia es problemática, pero al menos en este caso, cuando nosotros pensamos, oh, es que esto, y nos llenamos de, de esta imaginación tremenda, a partir de esto nuevo que surge, por ahí sí creo que tenemos algo que podemos utilizar con, con, con creatividad para darle a nuestra vida, para que nuestra vida recupere su poder, para empoderarla, de aprender a, a utilizar este, esta conciencia de los ciclos que van surgiendo para reconectar con nuestra capacidad de imaginar, de, de, de atrevernos a generar aspiraciones y además a sostenerlas y a creérnosla, a atrevernos a pensar puede ser que sí, a lo mejor sí así que sí, sí vale la pena creo pensar en la impermanencia y mirarla y experimentarla eh, una forma que a mí me da mucho gusto de compartirles porque es algo que disfruto es una práctica que tenemos aquí en la comunidad todos los días y es eh, en la mañana antes de que amanezca en, en la sala de meditación donde hacemos la práctica grupal, las monjas, eh, tenemos un, un altar en donde eh, cada día hacemos ofrendas. Este es un altar chiquito pero también este, son espacios que en los que, de una manera muy consciente, uno cultiva una disposición de, de ofrecer, una disposición de, de extender lo que sea que uno puede imaginar o, o tener o, o visualizar eh, hacia otros. Y aquí está muy conectado con incluso la palabra ofrenda, ¿no? eh, y además, eh, es una manera muy, muy directa de contrarrestar la mente, de despertar y sentir que necesito algo. En este caso es, abro los ojos, despierto y quiero ofrecer, no que yo necesito algo, es que yo lo que quiero es dar. Y ahí hay ya un doble despertar, el despertar fisiológico, <risas> y el despertar a, nuestro, a nuestra capacidad que ya tenemos de, de querer dar. Que en el camino que, que enseña el Buda, es súper interesante, pero esta sensación de querer dar es, aparece en el, como el primer paso hacia un camino de transformación que nos permite eh, recuperar todos nuestros potenciales, y salir de todos los ciclos de confusión, este querer dar, la generosidad, el ofrecer, el experimentarse como alguien que tiene la capacidad y la voluntad de dar. Así que se ponen las ofrendas y eh, se hacen aspiraciones, se, se recita qué es lo que queremos para el día, por qué lo estamos haciendo. Y podemos, ahí tenemos una tremenda libertad de, dependiendo de nuestra imaginación, de, de, de qué, qué surge ahí cuando estamos en ese instante de empezar a, a prepararlas. Y normalmente los cuencos en los que ponemos ofrendas de agua, en la noche quedan puestos boca abajo cuando se recoge la ofrenda. Eh, y esto también es otro elemento muy muy hermoso de lo que está, de esto que estamos nosotros trabajando simbólicamente a través de estas, de estos rituales. y es que eh, esto que al mero inicio de nuestro día se, se mostró como una conexión, con una conexión de gratitud con, con todos los seres con los quienes nos muestran el camino, y principalmente con quienes nos inspiran para recorrerlo, que son los seres que, de los cuales depende nuestra vida, los seres que conocemos y amamos, los seres que no conocemos, pero de los cuales dependemos para poder existir, para todo, para todo, ropa, comida, casa, todo, todo. Con todos estamos haciendo esa conexión. Y en la noche ya que ha transcurrido todo el día, cuando ya el sol se está ocultando o ya se ocultó, entonces eh, hacemos nuevamente aspiraciones y vamos eh, eh, vertimos el agua de los cuencos en, en un recipiente y eh, lo recogemos, vamos dejando los cuencos boca abajo. Y aquí también otra vez aspiraciones, ¿no? que pueda esta agua que está impregnada de todos los esfuerzos de todas las aspiraciones de todos los compromisos que hemos ido generando en cada momento a lo largo del día. Que a donde sea que llegue, que sea portadora de toda esta energía positiva que, que fecunde y que fertilice los corazones de todos los seres y que sane la tierra. Y allí tenemos, por el solo hecho de reconocer que todos estos son instantes irrepetibles de la existencia, oportunidades irrepetibles para estar continuamente eh, eh, enviando y dando y ofrendando y expresando gratitud, eh, vamos así, viviendo estos ciclos, no como una rutina, no como algo que, ah, sí, ya sé qué es, ya sé que sigue, ya sé qué pasó, que es en lo que nos metemos cuando la distracción y, y, y en cualquiera de sus formas que... Puede, suele tener a veces formas realmente nefastas porque ni siquiera se notan como distracción, a veces hasta creemos que son, este, no sé, actividades productivas, ¿no? En fin, que eh, este ciclo que en la, al atardecer o en la noche se, aparentemente se termina, en realidad está preparando, está poniendo las condiciones para el ciclo que viene, entonces, no hay ruptura, hay una continuidad perfecta. Si no estuvieran los cuencos boca abajo y vacíos, en el siguiente ciclo que se inicia, de llegar antes de que el sol salga y empezar, en nombre de todos los seres, a presentar, a hacer ofrendas, no podríamos hacerlas, porque ya estarían llenos de, de algo anterior. Entonces, esta continuidad tremenda. y por eso creo que sí es, eh, vale la pena eh, atesorar eh, estos instantes en los que por cualquier razón descubrimos o conectamos con esa sensación que despierta en nosotros eh, estas, este, este momento en el que surgen casi que por sí solas las aspiraciones o los propósitos. Surge un entusiasmo que toma la forma de ahora yo quiero hacer esto, voy a hacer esto. Y entonces eh, el, eh, el siguiente paso será ya nada más sostenerlo. Pero es más, quizá, quizá a veces es eh, tan difícil o más el conectar con este espacio de, de apertura, de, de, de brote de esta visión de que yo quiero esto, a veces es un poco más difícil, porque llegamos a veces a, a abandonarnos tanto, sin darnos cuenta, que llegamos a ya no concebirnos capaces de estar a la altura de lo que aspiramos a ser. Entonces, los momentos en que esto se vuelve otra vez a manifestar en nuestra vida, bien vale la pena, eh, eh, pescarlos porque lo que sigue es ya aprender a, a sostenerlos y para eso pues realmente hay, hay muchos recursos quizá está bien maneja, eh. Eh, plantear algunos compartir algunos de estos recursos para, para poder sostener nuestras, nuestros propósitos nuestras aspiraciones y uno de ellos es que observa, observar qué es lo que en el pasado algunos de los propósitos que para nosotros fueron tan, tan importantes eh, se nos han caído, o una y otra vez se nos caen. Y quizás si vamos identificando dónde están esos momentos en donde... Eh, hay como una, un, una zanja o algo en donde perdemos el paso y entonces soltamos el, eh, esta aspiración que hemos generado. Y quizá una de estas es eh, la sensación de que en realidad fue un momento de entusiasmo cuando surgió en mí la idea de, de hacer esto, pero no tengo condiciones. <risa> o vamos encontrando... Eh, vamos encontrando razones por las cuales ya lo vamos dejando atrás. Y claro, es muy obvio, no, no se necesita mucha elaboración para darnos cuenta que el, el, el ímpetu, el, la inercia de, de los hábitos con los cuales nos hemos ido familiarizando, nuevamente toman el mando de... de de lo que hacemos, de, toman el mando de nuestras actividades, de nuestros pensamientos, de nuestras maneras de, de, de percibir y entonces se nos escapa la dirección que en un momento dado se nos abrió frente a nosotros como un horizonte importantísimo. Entonces, el estar eh, muy intencionalmente observando eh, cómo es que, estos, estas actitudes habituales que se expresan, no son eh, cosas difíciles de, de pescar, se expresan a través de pensamientos recurrentes, se expresan a través de, de conductas físicas recurrentes, se, con, se expresan a través de conductas verbales que se repiten una y otra vez, entonces, si empezamos a, a detectar, son como puntos de fuga, es como una manguera potente, ¿no? el instante de, en donde surge el, el propósito, la aspiración, es muy muy fuerte, pero si se encuentra con la, una manguera llena de hoyos, se va a ir esa energía, ese ímpetu, se va a ir escapando. Y entonces es cosa de detectar por dónde se da el escape. Claro, aquí principalmente me estoy refiriendo a, a propósitos que, a los que nosotros sí les eh, damos una, un, un peso particular. En don, ¿Cuáles son? Aquellos en los que sí encontramos que tienen un, un sentido eh, más profundo en nuestra vida. Que si nosotros lográramos... Eh, sostenerlos si nosotros lográramos eh, empezar a movernos en la dirección de, de este propósito eh, algo cambiaría de manera muy muy significativa en mi propia vida y en la vida de los demás en la vida de, en, en el entorno entonces cada quien tiene creo yo eh, como estos momentos en los que queremos cambiar nuestra relación con nuestras propias, por ejemplo, ciertos eh, hábitos que, emocionales que una y otra vez nos hacen estar como girando, girando, girando en algo que no nos permite avanzar en, en una relación, en el trabajo, en, en, en un propósito. Mm, pueden ser propósitos o, o aspiraciones relacionadas con la familia, con mi barrio, con, con mi ciudad. Eh, pueden ser propósitos relacionados con, con eh, aportar algo significativo en, en el ámbito en el que me muevo laboral. o Cada quien tiene identificadas cosas que realmente apreci apreciaría poder... Eh, realizar y poder eh, contribuir eh, en, eh, en su entorno y en su vida con esto. Entonces, una vez que tenemos identificado esto, eh, el mismo valor de esta aspiración nos va a ayudar a encontrar qué es lo que es favorable para sostenerla, para poderla eh, convertir en acciones continuas, continuas, continuas para irla realmente realizando y qué son las, lo que obstaculiza el que yo pueda sostenerla. Entonces, con esta doble observación, ¿qué pensamientos, qué, qué formas incluso de hablar son, son favorables, son propicias para que esta, este propósito que yo me he, eh, que yo he definido esté siendo abordado, siendo sostenido por mi conducta. Si yo, por ejemplo, he decidido tener eh, reacciones menos, quizá menos impulsivas hacia las personas con las que convivo, entonces puedo yo misma estar alerta de dónde vienen esas acciones impulsivas, eh, hábitos del habla, eh, hábitos emocionales, qué pensamientos continuamente respecto de mí, respecto de las demás personas, estoy continuamente permitiendo que estén girando, girando, girando. Porque si logro detectar esos pensamientos, no es difícil entender que son el ámbito interno desde el cual las reacciones verbales están produciéndose. Entonces, todo un trabajo, toda una... una eh, todo un camino, toda una aventura, pero eh, este tipo de, de, de disposición interna es la que va a permitir que nuestra aspiración o nuestro propósito sea viable. No es algo como que yo lo pongo en manos de los Budas o en manos de Dios o en manos del universo, porque ¿para qué?, pues ni sé si esto cómo funciona y lo que sí sé cómo funciona es mi propio pensamiento, puedo, puedo observarlo, sí sé cómo funciona mi propia conducta y sí tengo un discernimiento lógico que me permite comprender que si yo me hago más atenta de dónde vienen ese tipo de, de reacciones, de hábitos, de, en mis interacciones, etcétera, puedo entonces yo intervenir y modificarlos. Entonces, esto, esta toma de conciencia, en donde aprendo a, a conocerme a mí misma y a descubrir de qué manera yo voy a ir interviniendo para modificar esta conducta que quiero modificar o si fue el tema de la, de la salud, si fue el tema de recuperar espacios públicos en mi barrio, cualquiera que sea el tema, una vez que yo lo tengo definido y una vez que yo recuerdo y, y, y tomo una y otra vez contacto, qué importante es para mí eso, y, y cómo sería si yo lograra eso, ¿No? permitirnos imaginar... ¿Cómo sería si en lugar de que cada vez que salgo y voy a tomar el autobús y veo todo ese parque que huele asqueroso y donde ni siquiera puede ya la gente ir a descansar un ratito en un momento de, de que anda en la calle? Ni nada porque está todo lleno de, de suciedad. ¿Cómo sería si yo participo con un colectivo de personas, de vecinos o de gente que está involucrada con el cuidado del ambiente y recuperáramos esto y, y cuidáramos los árboles y pusiéramos este eh, tipo de plantas que atrajeran pájaros y todo esto no estar alimentando nuestros propósitos y nuestras aspiraciones con este, esta visualización esta eh, anticipar en nuestra imaginación ¿Cómo sería si esto fuera así, no? Si yo dejara de interactuar con la familia con la que vivo de esa manera tan, tan ya automática, ¿no? Si yo pudiera eh, interactuar de una manera más... Um, un poco más relajada, un poco más... Eh, más comprensiva. Y, en fin, ¿no? Necesitamos, claro, tener... Este, estrategias para todo, no hay nada que nosotros hagamos en el día a día que no sea resultado de una estrategia, así que eso no podemos negar, que nosotros generamos estrategias, solamente es que ahora necesitamos una específica para esto que vamos a hacer, ¿no? pero para nadie es ajeno el que tiene sus estrategias para lo que le interesa, así que esta es una y eh, esta familiarización con con, eh, más que esta familiarización, estamos como muy habituados cuando generamos un, un, eh, un propósito o una aspiración a... Eh, Empezar a sentir que, bueno, pero ¿cuán, ¿qué resultados puede tener esto? ¿Cuándo se va a poder realizar esto? Y empezamos a cuestionarla antes de, o muy temprano, o incluso antes de empezar a, a hacer algo por ella. Entonces ahí estamos confundiendo algo que es imaginar qué increíble sería si yo logro esto con no lo voy a lograr porque es muy complicado o quién sabe si se puede lograr o a lo mejor eso ni siquiera es realista. Entonces ahí hay una, una distorsión, una, eh, algo que sí puede impedir, que puede obstaculizar y además seriamente el que eh, sostengamos nuestras, nuestros propósitos y nuestras aspiraciones. Y es que nos enfocamos, nos sobre enfocamos en los resultados, en querer ver resultados o que algo nos asegure que eso va a tener resultados. Y hay una manera en que nos podemos proteger de esa mente que muchas veces es una mente de excusas, es una mente de pretexto para no abordar eh, esto que queremos hacer. Y una manera de protegernos frente a esto es que no necesitamos estar eh, enfocándonos en resultados, sino enfocándonos en las causas que producen los resultados, porque temprano o tarde esos resultados se producirán por sí solos, ¿no? cuando realmente estamos eh, enfocados en aquello que mm, crea las condiciones, que crea, eh, reúne todo lo que es necesario para que se produzca un resultado, Tarde o temprano ya, como <ríe> decía uno de nuestros maestros, si nosotros reunimos las causas y las condiciones para eh, lograr la iluminación, aunque los Budas no quieran, <ríe> la vamos a lograr. <ríe> Entonces aquí es una comprensión de la causalidad que rige todos los fenómenos. ¿no? Así que... Los resultados quizá no dependen de, de, de, de, de nosotros en un sentido literal, pero el generar causas sí depende de, de algo que está en nuestras manos hacer. Así que tener cuidado de no dejarnos entrampar por esa excusa de que eso no es realista o cuándo vas a ver resultados o tal, ¿no? pero lo que sí voy a ver es que yo voy a dar los pasos, que eso sí está en mis manos hacerlo y esto lo, lo voy a, a cumplir. Y otra eh, cosa que, otro elemento que ayuda muchísimo a, a, a cuidar nuestras aspiraciones, a no dejar que nuestros eh, anhelos, nuestros propósitos se nos pierdan de la vista, se nos, se nos caigan, es... Eh, Reconocer los logros que ya tenemos, no vernos como gentes que, uy, para que yo pueda realizar eso va a estar difícil. ¿no? Queremos, no sé, este, este, esta idea de recuperar espacios públicos o la idea de emprender eh, el, un viaje importante para nosotros, eh, de sanar una relación que se ha visto realmente muy, muy, muy descuidada y que pensamos que hay, hay algo de nuestra parte que sí podemos hacer y que sí queremos hacer para sanar esto. Entonces, conectar con la parte de nuestra experiencia en donde ya eh, somos gentes que tiene experiencias, que tiene la capacidad y que en su vida puede detectar claramente que, que tiene capacidad de hacer lo que se propone. Y esto parece eh, no, no, no, puede no parecer importante, pero yo lo he, a mí me ha funcionado mucho y he visto que tiene un poder también instantáneo, porque no estoy sustentando mi esfuerzo en un probable eh, resultado que a lo mejor logro o no logro. Sino sustentar eh, mi esfuerzo en la prueba de que yo he logrado cosas. Y de hecho, diario, estoy logrando cosas. Y un día en la vida está hecha de muchísimos logros, momento a momento, de muchísimos esfuerzos, de cosas que quizá yo ya no noto, porque están ahí tan en todo el tiempo que doy por hechas. Esfuerzos cotidianos, esfuerzos especiales, de cualquier tipo de esfuerzo, pero cada día si nosotros nos detenemos a observar con detenimiento, con, con respeto, con cariño nuestro día, nos vamos a dar cuenta que superamos momentos de temor, superamos momentos de agotamiento, superamos momentos de no saber cómo y sin embargo de una manera muy asertiva, intentar y a veces lograr y a veces no y, y de todas maneras incondicionalmente seguir intentando. De verdad que si un solo día de nuestra vida lo tomáramos con un, una consideración realmente cuidadosa, dejando a un lado ese veneno del dar por hecho todo, nos daríamos cuenta cómo nuestra vida está completamente sostenida de incontables logros cotidianos. Así que sí deberás contar con nosotros mismos sobre la base de situaciones de hecho. Yo recuerdo una vez, la única vez que me han operado, no está mal, ¿verdad? Ya a los 71 años y solo una vez. Este, me acuerdo que estaba en un hospital que tenía varios pisos Creo que estaba en el tercer piso o algo así. Y entonces me habían dicho que no me debería de mover mucho porque pues había que esperar a que cerraran la herida. Pero no me, no me sentía bien de estar todo el tiempo ahí. Entonces con un poco de esfuerzo me paré y me acerqué a la ventana. Y la ventana daba una avenida Entonces desde la ventana veía a la gente... Y yo creo que muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Ya sea que uno sea quien han operado o que han operado a alguien y uno está cuidando, pero yo veía a la gente caminar de un, hacia una dirección y hacia la otra, y yo estaba fascinada y pensando, ¡qué increíble es caminar! ¿Cómo es? ¿Por qué yo nunca me había dado cuenta? O sea, pues ¿cuántas veces uno no ha caminado rápido, rápido hacia donde va? Y luego regresa rápido hacia donde regresa. ¿Y qué? Ni siquiera piensa en eso, ¿no? Ni piensa en todo lo que se necesita para atravesar la, la calle sin que te atropellen. Ni todo lo que se necesita para recordar dónde vives. O sea, de verdad que es asombroso todas las tremendas, eh, incontables destrezas que tenemos de todo tipo, ¿no? para poder solamente un día de la vida salir, este, llegar en la noche a descansar, <risa> o incluso una noche a descansar y al día siguiente despertar <risa> y recordar que de qué se trata lo que sigue. Así que en realidad tenemos una actitud tremenda, tremenda para, para todo. Y, y si nos basamos y si nos familiarizamos con ese hecho de que somos... Somos personas tremendamente aptas. De ahí podemos tomar este, confianza para que sí, ¿por qué no voy a ser apta para hacer esto que yo me he propuesto? Y de ahí, de verdad, que aunque se nos caiga una y otra vez un pro, una propuesta, un propósito de vida, un, algo, un anhelo que ha despertado en nosotros, fácilmente lo podemos, o difícilmente, no importa, lo podemos retomar porque estamos siendo eh, hábiles en poder eh, conectar con esa parte que tiene destreza para la vida. Así que ese es otro factor que tenemos ya, que no es algo que está en el futuro ni que depende de los Budas, ni de los Devas, ni de los dioses, ni del de universo, que está aquí. no Entonces, no, no dar por hecho. Eh, creo que precisamente una de las cosas que nos hace perder el sentido de novedad que, que tiene la vida es que muy fácilmente damos por hecho todo. Damos por hecho la presencia de la gente con la que vivimos, damos por hecho que podemos respirar hasta que ya algo pasa y ya no podemos, entonces nos damos, si nos da tiempo nos damos cuenta que era algo realmente extraordinario, ¿no? Entonces, este, esta conexión con el hecho de la impermanencia, que al inicio decía el hecho luminoso de la impermanencia, era un poquito nada más para hacerlo contraste con esta noción que a veces nos, nos produce cuando oí, oímos esta palabra, luego, luego nos ponemos así, sentimos que nos van a hablar de la muerte, ¿no? O de la separación o del deterioro de mi carro nuevo, o de o de lo que sea, ¿no? Este, pero yo creo que incluso en estos aspectos que se nos hacen más difícil de aceptar de la impermanencia, cuando vamos eh, habituándonos a estar conscientes de, de este hecho de, de la existencia, vamos descubriendo que disipa tanta, tanta ignorancia que aún estos aspectos que se nos hacen difíciles empiezan a revelarse como algo totalmente cargado de significado, de potencialidad, de cargado del poder de despertarnos. Una vez que yo escuché o yo descubrí, ya ni me acuerdo, quizá lo escuché de mí misma, a veces nos pasa, ¿no?, que escuchamos algo que sale de nosotros mismos. Que relacionarme con, con alguien, este, como si... Es, sabiendo que puede ser que es la última vez que yo hablo con esta persona, porque yo no sé. No sé si yo voy a regresar, no sé si ella va a regresar, no sé si aún sin salir yo puedo, voy a volver a hablar con esta persona. Y cuando se me ocurrió eso, de verdad que se desplomó muchísimo, muchísimo de la agresividad que había en la interacción que tenía yo con esta persona. Así que la impermanencia de formas insospechadas pero vertiginosas nos para el mundo en el que se dan por hecho todas las cosas y nos hace despertar, nos provoca despertares. Así que en último último instancia la impermanencia como es un hecho de la realidad, no es algo que estamos imaginando ni elaborando para animarnos, solamente porque nuestra conciencia entra contacto, en contacto directo con un hecho real, inmediatamente despierta y disipa muchísimas causas de confusión, de debilidad, de desempoderamiento, de, pues todo lo que puede ocasionar andar por el mundo distraído, ¿no? Es terrible. Así que, sí, sí vale la pena estar continuamente encontrando eh, esta, esta um, reconexión con, con la naturaleza de lo, que, de lo que somos y de cómo existimos, momento a momento. Recuerdo que... En una de las instrucciones que hemos escuchado sobre el, el, la meditación, una de las primeras, primeras instrucciones que recibimos cuando aprendemos a meditar, es, eh, ya que se enseñan la postura y que relajado y que todo esto, eh, es eh, soltar, dejar de estar mirando hacia el pasado, no anticipar el presente, el futuro, y reposar en cada instante, en cada instante, en cada instante presente, cada instante, ahí, sin distracción, nada más que eso, solo, cada instante, ahí, ahí. Y cuando lo hacemos, en ese mismo momento hay algo que, que se suaviza, que se suelta se abre. Estamos conectando con lo que es, con, con el tiempo, corriendo ¿no? en su continuidad. Claro que alguien muy listo o muy lista pregunta, a mí me pasó, <risa> también, pero, o sea, ¿cómo? O sea, la vida, tú no puedes andar por el mundo olvidando el pasado, ¿no? ¿Cómo? Te, te vas a olvidar de todo lo que has aprendido y, y, y la memoria de lo que te ha pasado y cómo, ¿no? En otros lugares dicen que si tú no entiendes la historia estás condenado a repetirla, entonces, ¿cómo, no? O, o cómo no anticipar el futuro y entonces, este, pues, ¿cómo regreso a mi casa, no? Después de estar aquí <ríe> practicando. Y claro, la respuesta me gustó muchísimo que dijo la persona que estaba dando la instrucción dijo no, no, no, es, es una instrucción particular para este contexto, o sea, no tienes que generalizarlo, es para este contexto, claro que cuando termina tú tienes que saber a dónde vas a regresar, dónde están tus llaves, sabes manejar, conducir, o lo que sea, qué autobús te va a dejar en tu casa, ¿no? Entonces, este, sí, tenemos muchos, muchos recursos para estar eh, dando a nuestra vida, o más que dándole, porque la vida lo tiene, estar cuidando que no quedemos sumergidos en una sensación de opacidad, en una sensación de, ay, yo ya sé, sí, todo es igual, siempre es lo mismo. Es tan doloroso vivir en esta sensación de siempre es lo mismo, por lo irreal que es, ¿no? es un sinsabor grandísimo así que ya que hay momentos en que naturalmente conectamos con la impermanencia en este sentido de ver que surgen cosas nuevas y de sentir cómo esto abre un horizonte de posibilidad que nos despierta y que nos anima pues vale la pena mirar y contemplar y sostener estos momentos, con lo que ya tenemos. Gracias.